de gran parte de la humanidad depende de los veterinarios y posiblemente tú que me estás viendo o leyendo hoy estás vivo gracias a un veterinario déjame que te explique y te daré 10 razones por las que puedes querer ser veterinario o al menos sepas respetarlo como se merece vamos con ello los médicos veterinarios son responsables de un sistema sanitario de vigilancia global, como lo escuchas, donde los alimentos van desde el campo hasta la mesa de tu hogar. La higiene alimentaria en los restaurantes, panaderías, bares, hospitales, depende de las inspecciones sanitarias de los veterinarios. Son los médicos veterinarios los fundadores de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, en 1924, 20 años antes de la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, y son los mayores expertos en pandemias y epidemias, básicamente porque son los que las han contenido, combatido y erradicado durante décadas. Si en tu país no los han utilizado en esta pandemia contra el COVID-19, lo más probable es que lo paguen con vidas humanas. Escucha bien, los veterinarios evitan pandemias. Vigilan todos los procesos de producción higiénica de los alimentos a nivel mundial, desde el procesamiento, envasado, hasta la transportación. Cada litro de leche que te tomas, yogur, helado, galleta que te comes, carnes y hasta la Coca-Cola, pasa por la revisión de veterinarios. Evita que la población se contagie y enferme de epidemias y zoonosis. Que son las zoonosis, aquellas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Es decir, 6 de cada 10 enfermedades provienen de los animales. La salmonelosis, la rabia, la tuberculosis, leptospirosis, brucelosis, enfermedad de la gente, la peste negra, los virus más letales del planeta. Por cierto. Las salmonelas, como tantos gérmenes, fueron descubiertas por veterinarios. Los veterinarios también son responsables del éxito de la mayoría de la fabricación de los medicamentos a nivel mundial, esos que te tomas tú en la farmacia. En todos los estudios farmacéuticos de agentes biológicos, biotecnológicos y bioquímicos, en todos esos ensayos clínicos se utilizan animales. Y en estos resultados, es clave la intervención de un veterinario. Los veterinarios descubrieron y desarrollaron las vacunas. ¿Vacas? Vacunas. Actualmente son responsables de la producción de la mayoría de todas las vacunas que se producen en el planeta. Directa o indirectamente, pertenecen a los equipos multidisciplinarios de investigaciones virales y bacterianas a nivel mundial ejemplo un de pequeño detalle en el instituto del sida de harvard el director fue el veterinario Myron Essex durante muchísimos años y fue quien lo catapultó es la única profesión que ha desarrollado un sistema nacional de clínicas veterinarias en cada país Ciudad y casi en cada pueblo para atender los animales domésticos, sin subsidios estatales, sin dinero público, sin capital, sin recursos y todo a riesgo de los propios eh, veterinarios, ofreciendo calidad de vida a las mascotas, educación a la población y sobre todo humanizando a la sociedad que tanto lo necesita. Los veterinarios son responsables de mantener y sostener la producción animal sana a nivel mundial, siendo esta la principal fuente de proteínas actualmente que consume la humanidad. Sin los veterinarios no fuera posible un crecimiento saludable de la población del planeta. Y ahora tienen el reto de transformar los sistemas de producción para que sean sostenibles. Un pequeño detalle. La toxina estafilococósica, por ejemplo, causante de graves muertes hospitalarias y muchas otras toxinas fueron descubiertas también por veterinarios. Los veterinarios también son los pioneros en las terapias de células madres, anticuerpos monoclonales, la transferencia de embriones, la fecundación in vitro, la clonación, junto a médicos, biólogos y bioquímicos han permitido grandes avances en la medicina regenerativa, la reproducción asistida y en un futuro en la cura de la mayoría de las enfermedades. Ser veterinario tiene otras dificultades añadidas que nadie habla, es una carrera sumamente difícil, es medicina con muchas grandes ciencias dentro de la propia carrera. La biología, que es una carrera, está metida dentro de la veterinaria. La farmacología, la bioquímica, la genética, la fisiología. Una lista completa y larga, condensada en un plan de estudio injusto de 5 años. Y no es una sola especie, son muchas y todas son diferentes. No tiene nada que ver un pez, un perro, un gato, una vaca, una oveja, un elefante, reptiles. Uf, mejor no sigo porque te vas a agobiar. Un detalle importante, los animales no hablan ni razonan, por lo que el paciente es mucho más complejo y los diagnósticos son tecnológicamente más dependientes, como es de suponer. Para colmo, le hemos adicionado otra carga a la carrera de medicina veterinaria, la zootecnia, que es otro mundo donde la tecnología hace más eficiente la producción. Es como si a medicina humana le obligaran en su plan de estudio a incorporarle la carrera de ingeniería y tecnología nutrición genética reproductiva botánica y vegetales para que fuesen médicos humanos antropozotecnistas a que eso no les cabe en la cabeza verdad pues lo que han adicionado a medicina veterinaria la zootecnia otra mega carrera más como dificultad añadida tenemos que la profesión no cuenta con los recursos y las tecnologías existentes en la otra rama de la medicina la humana, su hermana mayor, y tampoco tiene reconocimiento social ni los ingresos que debería. Y a pesar de todo ello, estamos muy orgullosos de ser veterinarios y zootecnistas también. Saludos, veterinarios.